Hey, hola, hola, Alison, Brell, Jade, Viviana, cómo han estado? Bien. Bien. Sí. Tanto tiempo ya, ya creo que fueron como tres semanas, ¿no? O dos semanas. Sí, teníamos, bueno, estábamos ocupadas y no Ajá. podíamos, este, conectarnos, pero uh -huh. ahorita ya. Uh -huh. Bienvenido. ¿Cómo se dice Welcome uh -huh. back? Mm. Bienvenido. Bienvenido por regresar ah, Suena Pero raro no. Quizás no dicen sí, welcome no, back Suena muy raro ah. mm. A ver, permítame. <ríe> Va a buscarlo en el Google No, está bien, está bien. No Sí, las clases de inglés No, <ríe> no funcionaron No, no se preocupe eh, A ver um, Ya, vayamos a la, a la telenovela <ríe> Como siempre Uh, sí Estamos... En el, en el YouTube nos siguen borrando las, uh, los episodios de telenovelas que nos estamos saltando varias escenas um, uh -huh. Así que eh, con el permiso los, de los, eh, eh, los productores originales vamos a ver esta versión pirateada Muchas gracias SDS y muchas gracias a los actores <risa> ok, uh, vamos a ver este... A ver, vamos a el la... link. <coughs> hubieron varias recomendaciones para cambiar la telenovela. Eh, también estoy un poco de acuerdo que no está interesante esta que estamos viendo ahora. Eh, la próxima que quiero que veamos es el Unda para Ilgupalpal, pero no hemos mm -hmm. podido encontrar el script. De, de esa telenovela así que estamos buscándolo y también Tantara eh, lo recomendaron y también lo quiero, quiero quiero cambiarlo pero Tantara todavía lo están dando es, un, es una telenovela que todavía sí. no terminó y esos son especialmente difíciles de encontrar tanto el video como el script así que okay. en el intro tanto vamos a estar vamos a estar con el, esta serie eh, muy irreal llamada no me digas la verdad Okay. <risa> okay. Uh, vamos a verlo desde los eh, 6 minutos 37 segundos hasta el final, creo. Entonces, 6 minutos hasta... Ok, y después, ah, y mientras lo ven, Le voy a pegar el guión. Ok. ¿Vamos a contar a tres? O... Sí, vamos a contar a tres. Y uh, okay. Le pego a alguien para que pueda ver un poco el guión mientras lo ve, ¿no? 예, 리스트. 1, 2, 3. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 좀 아, 예. 아, 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 예. 아, 예.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 도착은 했는데요. 아, 도착은 했는데요. 지금 여긴 없습니다. 도착은 했는데 없다니 도착은 무슨, 소리야. 무슨, 소리야. 무슨 소리야? 알았어. 알았어. 내가 전해볼게. 내가 전해볼게. 공화정치? 아니요. 아 여보세요? 그게 아니라. 아 그게 아니라. 아 이거 친구가 없어져가지고 그런 셈. 아 이거 알겠습니다. 아이고, 알겠습니다. 잠, 잠, 잠, 알겠습니다. 아이고, 아이고, 걸어갈게요. 아이고. 난 죽었어. 죽었어. 아, 아! 어머리. 어머리. 아 어떻게? 어머리 어떻게? 화장실, 잠시. 화장실. 어. 그리고 끊기죠. ¿Ya listo, Brel y Bueno, mientras Freddy ya llegue... no, no, a ver... Eh... Primero vamos a empezar con Allison, pero a ver... Eh... ¿Lo estarán viendo todavía? Creo que terminaron, así que... Allison, empecemos con usted. Eh, aquí es la primera línea donde dice Chepo. Ay, se me olvidó de nuevo. Listo. Ok. Empieza, Alisa. ¿O de qué yo quiso? ¿Con otra Mhm. repito. que ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Uh -huh. ¿Dónde dice Bangu? Uh, sí, pero eso está en paréntesis, después del paréntesis. Ajá. Uh -huh. eh, ye, Guroneo, Yorin, Yogin Otoke. Uh -huh. Ah, Ye, yeah, Guroneo, Yogin Otoke. Otra vez. Ye, yeah, uh -huh. Guroneo, oh, Yogin Otoke. Ye, yeah, Guroneo. Yogi, o Mhm. Siguiente Viridiana. Ay, es que no. <ríe> <ríe> es que no lo escucho por mí. ¿Cómo, cómo dice? Ok. Eh, ¿Dónde? ¿Ua? ¿Ua ahí? Uh -huh. ¿Tú, tú qué? No, creo que aún no me siento muy segura No, no se preocupe No, se, no tenga miedo de equivocarse Equivoques nomás y léalo una vez Después yo solo leo y trata de, de, de corregir No se preocupe de equivocarse Trata de leerlo como le salga Ah, oh, ok <risa> <risa> Bueno, eso Uh -huh. y ¿Cuál es es ya? ¿Ya? ¿Tic ya sha uh -huh. Uh -huh. No, ba, qué no lo yo uh -huh. mm -hmm. oh, termino de leer ok, si sí. okay. <risa> okay. perdón Sí, no se preocupe um, <coughs> ya, yo se lo repito así que, sí, ahí está bien no, no está tan mal, está eh, parecido a los demás participantes así que siga leyendo así, ok y oh, voy a okay. repetir, repetir dos veces, escúchelo y tal vez repetirlo otra vez ok Ah, 와이프가 하도 Ah, okay. otra vez. 와이프가 하도 여기서 밥 먹자고 해서요 ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, esa no me recuerda. ¿Y aquí so? aquí Mhm. Apa. Vasico, vasico. Mhm. Uh ¿Mocjago? -huh. ¿Vas mhm. Uh ¿Mocjago? -huh. Mhm. Uh -huh. Okay. Y las finales. Mhm. Uh -huh. Las finales. Ottawa? Mhm. Uh -huh. Okay. Okay, muy bien, muy bien. Eh, mm -hmm. brev, está listo? Oh, está vivo. Sí, voy. Soto, Jeodo Yogi, yeogi jeopdago haeseoyo. muy bien. Soto. Nuga yogi chotago hesayo, ¿Lo repito? Sí, repítalo. Choto, nuga yogi, chotago hesayo, hajaja. Ajá, muy bien. Alison. 으흠, 자, 리피트 두 번째 참, 그 친구분 일은 어떻게 됐습니까? 다시, 참, 그 친구분 일은 어떻게 됐습니까? 참, 그 친구분 일은 어떻게 됐습니까? 으흠, 자지? Mm -hmm. 네, 아요, 잘게, 귀엽. 개... 음. 느일 것 같습니다. 자, 다시 네. 아, 예. 잘 해결될 것 같습니다. 네? Okay. 아, 예. 잘 해결될 것 같습니다. 음. <웃음> 아, 이제 잘 해결될 것 같습니다. 으흠. 어, 에. De paréntesis, ¿no, verdad? Sin paréntesis. Cuello ¿No? ¿No? ¿No? Ina in yo, uh -huh. ok, se lo repito dos veces. Creo, tangi otra vez. Okay. Uh -huh. Creo, tangi neo, ok. Creo, tangi neo, tangi neo, tangi neo, ok, ok. ¿Qué okay. okay, well. Uh, ¿Brel? Uh -huh. Ok, Brel está ocupado. Alison. Oh, Brel. voy. Uh -huh. <ríe> ok, Alison. Es que estaba desactivado el micrófono. Ah, sí, sí. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Alison, siguiente. Se lo pido dos veces. 근데 어디로 사라진 거야? 근데 어디로 사라진 거야? 근데 어, 어디로 사라진 거야? 응, 자지? 아, 음. 네, 사장님? 음. 아, 네. 네! 네, 사장님! 어떻게 네 사장님. 네 사장님. 오케이 okay, 브리에나. 아 아직? 아 아직? 음. Mm -hmm. 이 이야? 음. Mm -hmm. 아직이야? 오다메스. Oh. 아직이야? 어 oh. 아직이야? 음. Mm -hmm. 응, 뭐가요? 더 창구 햅햅놈 되요. 음, 저도 mm 또 -hmm. 그게요. 도착은 했는데요. vez mm -hmm. 그게요, 그게요? 아 도착은 했는데요. 이게 뭐가요? 더 창구 햅 알리슨 라니아 까바혼에서 기준 도착은 했는데. 도착은 했 했는데 했는데 했는데 오다니 했는. 무스 수리야. 알았어 내가 정 정화해 볼게.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 porque. Uh -huh, muy bien. Okay. ahora pasamos a la siguiente escena. Uh, okay, uh, Muy bien. Uh, no, pero, ah, pero tenemos, ya se nos pasó el tiempo, así que pasemos a la siguiente sección. Ok. okay. Muy bien, todos. ¿Sí? <ríe> Gracias por participar. Um, a ver, eh, ¿qué expresiones quisieran aprender ustedes hoy día? ¿Sobre qué tema? ¿Algo que esté interesado? ¿Enojo? ¿Sobre el, el enojo? <ríe> A ver... Uh, enojo... Sí, creo que se podemos hacer una temática sobre el enojo. ¿Quiere hacerlo sobre el enojo? Okay. ¿Estar enojado? Ajá Ok, <ríe> okay. Eh, esta, eh, Tuvo algo que le dio mucho enojo, eh, Yalle. Miri. ¿Diri? Ay, perdón. Sí, él. El, el mm. no poder leer bien. Ok uh, A ver. Mm. A ver, uh, alguien. A ver, vamos a empezar con un vocabulario básico. Eh, ¿Dónde está? Mm. Vamos a aprender cómo decir que han un tano mareboseo. Diga una palabra que conozca. También que han un tano o español o en hamburgo o así castellano. ¿Cómo se dice esa palabra en coreano? ¿Cómo se dice esa palabra en castellano? A ver, ¿Dónde está eso? Lo ah, okay. tengo escrito en una sesión pasada, pero no lo, no lo puedo encontrar. Pero poco. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? una palabra de esa, ¿Cómo se dice esa palabra? 오케이, 자, 아는 단어 말해 보세요. Trata de eh, todos, eh, trátanelo por su cuenta, lo que escribí recién eh, para que se acostumbran a escucharlo. Cha, anantano, mare poseo. Anantano, mare poseo. Cha, anantano, mare poseo. Okay. Yeah, y después, uh, uh, siguiente expresión es uh, que puede usar es ¿Cómo se dice esa expresión en...? Uh, ¿Cómo se dice esa palabra en coreano? Entonces puede ser por ejemplo, eh, furioso. Furioso, Kutanonon, ¿Sí? Hangu Goronon, Boragua -go Hanaeo. O así sea, puede decirlo. Esa es muy largo, ¿no? Oh, sí. Es muy largo para acordarse. A ver, hagamos una versión más corta. Furioso. Furioso. ¿no? Uh, borado. Anaeba. ¿Eh? Sí, aquí está más fácil. ¿Cómo se dice Furioso. esto es más corto. Entonces uno dice Furioso no borago hanayo Entonces, repítalo todos uh, Alison, Viriana, todos uh, Borago hanayo sí. Borago hanayo, ¿Hanayo? Ajá. ¿Hanayo? Bueno, Excepto Alison porque Alison tenemos problema con el micrófono Alison dígalo con el micrófono apagado mm -hmm. <ríe> Ok Después se escucha una palabra que no entienden y quieren preguntar qué significa Se puede decir por ejemplo ¿Qué significa? ¿Qué significa? Entonces, repitamos, ¿no? Tishi Mongayo. Usum. Muy bien. Entonces, usan estas expresiones para preguntar. Okay. Ah, a ver. Entonces... A ver, ya, y che, enojo es eso. Anun ¿Qué palabras conocen que tenga que ver con enojo? Mm, mentira. Mentira, ok. ¿Qué otras palabras? Digamos unas cuantas. Gestos. Gestos, ok. Mentira, gestos. Okay. Mentira, en coreano es cojimal. Entonces, um, <coughs> eh, entonces, cojimal, no mientas. Mal hachi. Algo que aparece a menudo en las telenovelas, ¿no? No mientas. Entonces, en coreano es cojimal hachimaseo. Porque sé que estás mintiendo ¿no? Entonces, repitamos todos. Kojimal hajima seo. Kojima hajima Ok, muy bien. Um, ah, algo que nos faltó es la palabra enojo mismo, ¿no? Enojo. Uh -huh. Sería hua. Sería Entonces, estoy enojado. Huanas uh, entonces, repitámoslo. juana enojada. La mamá está enojada. enojada. Es. La maestra enojada, se dice, Omaga Juanasoyo. Repítalo. ¿no? Mm -hmm. Omaga Juanasoyo. Uh -huh. uh, hay una telenovela muy famosa uh, <ríe> que dice que se llama. Uh, ¿Lo conocen? Omaga. Omaga Punlata. No, no. Es una telenovela de los 90 Los fines de los 90 creo Creo que era los 90 no. um, Y significa la mamá está súper enojada <risa> Y no me acuerdo que se trataba Pero volante que tenía que ver con, la, con una mamá Que está enojada ¿no? um, sí. uh, A ver Gestos ¿Gestos se refiere solamente a gestos de mano? ¿O todo tipo de gestos? ¿Qué cosa de acciones, qué tipo de acciones son gestos? De rostro, rostro. ¿Cómo, ¿Cómo dice? De rostro, de rostro como. ah, de rostro. Ah, ok. Entonces, gesto de mano es sunchit. Y gesto de rostro como expresión, ¿no? Es Uh, también puede ser para enfatizarlo puede ser entonces mm, por ejemplo eh, por ejemplo digamos que ya uh, ya uh -huh. entró uh, sus padres le tienen le tienen hora de ¿cómo se dice curfew que tiene que estregarse a la casa hasta tal hora uh -huh. Sí. ¿Sí? ¿Hasta qué hora? Como a las 8 nueve 9 de la <ríe> noche Ok, entonces tiene que llegar hasta la casa a las 8 de la noche uh -huh. Uh -huh. Um, A ver, eh, hola, hola Rowena, bienvenido ¿O se fue Brel? Um, entonces digamos que yalle Llegó A la casa a las 3 de la mañana <risa> Ya llega. llega Entonces llegó a la casa y abre la puerta al abrir la puerta Se encontró <ríe> Con la mamá eh, De pie En la cocina oh. Entonces ya, ya está un poco Está asustada, ¿no? Y dice, ya le dice um, Mamá, eh, no, eh, eh, me preocupa su expresión facial. Y hace como que no sabe, como que no sabe por qué la mamá está enojada. Y dice, Oma, yo ya ni, ando, porque quiere quiere escaparse, ¿no? Sí. Entonces repitamos la expresión aquí. Uh, ¿Eh? ¿Cómo dice? Hola, Chris. ¿Cómo, ¿Cómo está? Hola. Uh -huh. oh, why are there so many people here now? We're doing uh, the the Korean language session. Yeah, but why are they on the English audio? Oh, because there's chat going on. Ah. Sorry, I'll continue. Um, okay, entonces todos repitan. ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedes decirme un chumeo? Ajá, uh -huh, muy bien <coughs> Entonces la mamá ¿Qué hará después? ¿Le pega? <ríe> o le, quizá le grita No sé, la mamá diría uh, ¿Por qué estas horas? Estoy preocupada <ríe> La mamá dice, oh, man, no, un cochón <coughs> Ok. Mm. A ver, entonces hay una aplicación <susurra> del cochón. Um... ¿Qué otra expresión sobre eh, el enojo? ¿Podría ser también por decepción? ¿Decepción? Sí Como engaño, ¿no? Decepción Sogimtsu Ah, Esto la vamos a pasar sin aplicarlo Porque es una palabra más avanzada uh, Ok, hagamos algo así Tú no me engañas So, the question is: Do you know what is going on? And now, I'm going to say: Do you know se nos fueron todos los alumnos a, al canal. ¡Alison, hola! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el otro canal? ¿Hay una fiesta en el canal de inglés? ¿Qué onda ahí? No, están hablando puro inglés y coreano que no entiendo nada. Pero estaba divertido. Ah, sí. Ok. Uh, incluso se nos, fue, se nos fue Braille y Lorena también. Ok. Um, uh, Aprendamos algunas palabras más básicas que son como sinónimos del enojo. A ver, está el ha, que es el, el básico. Punno. Uh, Punno es como enojo pero más fuerte. Uh, la ira. Me enoja la inigualdad. ¿Ok? Uh, y se usa en general en un enojo más fuerte o en un enojo sobre un tema social. Sobre un tema social mm -hmm. y generalmente no se usa el ha, porque ja ha es como más personal. No es como... 우세이 고마 아, 엔쇼세가 비타물로? 나는 불평등에 분노한다 나는 불평등에 분노한다 으흠 오케이 오케이, 슬뽀고 Ok. Um, está ha, eh, eh, Sogari. Ah, Sogari, ¿qué es algo Bien difícil explicarlo, Sogari. Um, en Corea la gente, eh, eh, por costumbre social, Trata de no enojarse a menudo, aunque esté enojado Entonces se lo, se lo reprime un poco, como se lo deja para dentro Y probablemente lo ha visto a menudo en las, los dramas coreanos Entonces, por ejemplo, qué sé yo eh, Está la pareja El hombre eh, El hombre le hace, le trata mal, ¿no? a, a la novia y la, y la novia dice, ah Y se lo reprime ajá uh... uh -huh. Hasta que un día explota, ¿no? Y le, y le pega con el kimchi y todo. <risa> ok. Entonces, um, sogari es una palabra compuesta. Alnunda es estar enfermo, alnunda o dolerle. Alnunda es estar enfermo o dolerle. Y so es dentro. Ese como que le duele adentro a uno. Entonces, uh, en general no se usa en una conversación Se usa más como en la literatura o cuando le escribe a otra persona Entonces, um, a ver, Sugari so Ok. Um, hmm. Entonces supongamos que Ki-Joon, el personaje, el, personaje el, el hombre ese que aparece en, las, en la telenovela que estamos viendo ahora, eh, se llama uh -huh. ki supongamos que él tiene cáncer. Ok. La típica telenovela uh -huh. coreana, ¿no? Tiene cáncer del, del sangre. Entonces, uh -huh. eso se llama pekil uh -huh. Pero... No quiere molestarle a su familia, así que no le dice a la familia que tiene cáncer, lo se lo deja para sí mismo. Entonces, eh, supuestamente sufre por muchos años con, tratan, tratando de curar el, el, su cáncer y sin decirle a sus amigos o a su familia. Entonces, esto que escribí es una descripción de algo así. Dice, Kijun escondió el hecho de que tenía cáncer y por un mucho tiempo estuvo, estuvo doliéndole adentro. Entonces, eh, leámoslo. A ver, leamos hasta aquí, hasta Sungigo. 기준은, 백혈병이 걸렸다는 사실을 숨기고, llama? ¿Qué es 오케이. Okay. la segunda parte es 오랫동안 혼자서 소가리를 해왔다 오랫동안 혼자서 소가리를 아, 길라쁜데 빨아서 소가리. 소가리를 해왔다 오래 오랫동안 음. 오치소 Qué guada. Mhm. Okay. Uh, a ver. Uh, otras palabras básicas. Enojo. Hanada. So, entonces para, para reprimirse el enojo eh, se dice para el eh, Reprimirse el enojo. Entonces a menudo los coreanos en general a menudo dicen Mira lo que hiciste ahora tú ¿no? me dio mucho enojo Y no estuvo bien Pero por ahora eh, no me voy a enojar contigo ¿no? te, te, te voy a perdonar una vez No es como que te voy a perdonar una vez Pero esta vez no, no me voy a desquitar contigo Algo así Entonces a menudo dicen y un de la 참는다 Illinois. 이번에는 <웃음> 잠깐 잠깐 그게 아니고 이번에는 내가 참는다 이번에는 내가 내가 참는다 으흠 너무 이별 음화 화를 내다 la, la, para usar el, el enojo, la palabra hua, eh, enojo eh, se usa con uh -huh. el verbo, generalmente con el verbo de edad. Juárez de goita. Está enojándose. Entonces, Juárez de goita. Juárez de goita. Uh. Aprendimos cómo se dice, estoy enojado, ¿no? No, 화났어요. Entonces dice, 화났어요. Para empatizar que yo estoy enojado puede también ser, Yo 화났어요. Yo 화났어요. Ya, <risa> necesito más ideas. Ya, Anandano mareboseo. Uh, enojo e eh, valyonden, tarentano mareboseo. Diga una palabra que esté relacionada con enojo en castellano. Ira. Creo que, sí, creo que ira es lo más eh, cercano al kunno que aprendimos antes. Así que eso ya está. Rabia, molestia. Uh, molestia Chajun ¿Eh? ¿Cómo ¿Colera. ¿Colera? Uh -huh, Cólera ¿como dice? Cólera Cólera Son como sinónimos Entonces no vamos a encontrar todas estas palabras El equivalente en el coreano Pero uh, vamos a Creo que vamos a usarlas para encontrar algunas palabras Entonces molestia es chajun Um, uh, entonces, Cuando dice, yo estoy molesto. Dice, uh, estoy molesto. 짜증 난다. nanda 짜증 난다. Nanda". Nanda. Uh -huh. okay. uh, y puede ser como dijo Lorena. Porque cuando uno está molesto, probablemente no va a estar usando, usando el, el tono respetuoso, ¿no? Puede decir... Chayunga. Chayung sí. Chayung uh -huh. Y Por ejemplo, si no le cae bien a alguien, por ejemplo, si no le cae bien Kijun, eh, Kijun me molesta. No me cae bien. No es que Kijun le esté molestando activamente, sino que simplemente la personalidad de Kijun no le, no le gusta. Entonces, eso puede ser Kijun Kijun Kijun que Kijun, Kijun. Ahora, repitámoslo. Kijun, que Kijun que es hay una palabra que escuché que es chichipe, cómo dice? Escuché decir chichipe chichipe, ese es un insulto a las mujeres, no, ella la mujer ella decía ah chichipe, sí sí, ah chichipe Ah, no, Chijibe. Ah, ok, ok. Está el Chijibe, que es un busan eh, Saturi. Es como un poco de un insulto. Está Chip Chip. -he. Chip Chip. -he. Ah, eso, eso. Chip, -chip es una de estas cosas que son difíciles de explicar. Um, primero, el Chip Chip es un. Puede ser que está un poco relacionado con el enojo. Ah. Uh, a ver, primero hay dos aspectos del chip chip he. Uno es el sabor, entonces chip chip he, hay dos sabores, hay dos, significa uno, es como el, uh, eh, la sensación en la boca, no es ni un sabor, es otra cosa, una sensación en la boca. Dos es una, un estado emocional. Okay. Aprendamos Chip Chip hoy día y terminamos con eso La sesión porque es una Expresión bien interesante um, A ver mm, a a a a Aprendamos primero sobre La, sens la sensación en la boca porque esa es la De esa sensación se deriva la, El estado emocional Entonces, um, ¿quién ha escuchado Chip Chip Lorena, ¿lo ha escuchado? Mm. ¿Alguien más? en la No, telenovela? ¿No? Okay. Um, ¿Alison no ha escuchado? En, todos, en todas las entrevistas que visto? No, ok. Ok. Um, ah, sí, ¿querías decir algo, Alison? Tal vez sí, pero no me acuerdo. <ríe> ok. Ok, um, les que un poco la sensación. La sensación del chip chip es. Um, Se cepilló. Bueno, la chica, ¿Sí? La, la chica que lo dijo. Tenía dolor de estómago, más o menos, y creo que dijo, ah, chip No, eso es un poco diferente con el dolor de estómago. Eso sería más como cobuque o algo así. Pero, mire, empecemos con la, con la sensación de la boca. La sensación de la boca es... Usted se cepilla los dientes usando pasta de dientes. Se cepilla los dientes y, y dije, ya, ya comí todo. Ok. Pero después cepillar los dientes... Usted sabe que si come algo después de cepillarse dientes, toda la comida sabe medio rara, ¿no? Con todo eso, con todo ese producto químico que está en el, en la pasta. Entonces, una de las peores sensaciones después de cepillarse es... Se cepilla los dientes y se, se jugó la boca, pero todavía queda un poco el sabor. Y se toma jugo de naranja. Eww. ¿Ha tomado jugo de naranja después de cepillarse? De Masticar chicles de menta, así también. En Ajá. Entonces, si no lo ha he hecho, hágalo ahora para tener una, una idea de lo que es. O sea, no ahora, pero después de la sesión, uh, porque no sabe bien y se siente como que, como que si como, se siente como que ti, la superficie de, de dentro de la boca es como plana, la superficie, pero como que con el jugo de naranja. Se le arruga la piel dentro de la boca, como que se le contorsiona uh, en la piel. Y esa sensación bien desagradable es el chip chip -eh en la boca. Uh, sí. Entonces, esa sensación la traducimos al estado emocional y es la expresión chip chip. -eh. Y. <risa> Uh, se dice a menudo cuando um, cuando hay algo desagradable y se y se quitó ese algo desagradable por ejemplo um, uh, ah. <ríe> Pero a ver, ¿quién no ha tomado jugo de naranja después de cepillarse? Empecemos con, con Allison, Alison, orden alfabético o cualquier persona, cualquier persona. No, yo no he tomado. Bueno, tómelo después. Cepillarme. Tómelo después de la sesión. Ay, ay. ay. <ríe> no, Alison, no lo hagas. <ríe> es para aprender el idioma, Alison. No sé si hacerlo, pero... O sea, se cepilla los dientes, tiene que usar pasta de dientes, cepillarse bien, se enjuga la boca, después inmediatamente va a tomar jugo de naranja, ¿ok? No tengo naranja. Bueno, la, entonces otro día. Y bien concentrado es lo mejor, bien concentrado el jugo. Jugo natural. ¿Yaye o Viridiana ha tomado, ha tomado jugo de naranja después de cepillarse? Sí, soy muy agrio. ¿Sabe muy qué? Muy agrio, demasiado. Muy agrio. Uh -huh. Lorena, ¿quise describir cómo se siente? O, oh, sí, cómo se siente cuando to se toma jugo de naranja. ¿Ofrel ¿Ha tomado jugo de naranja después de cepillarse? Creo que sí, no me acuerdo. No se acuerda. Pero se siente... Es como cuando tomas limón, ¿no? Uh, no. Uh, jugo de naranja ¿No? después de cepillarse. No. Ok. Bueno, en todo caso, eh, chip, chip, es como que... Siente como que ha solucionado una, una, una situación problemática para usted. Por ejemplo. Pero siente como que. El la, la problema no se, ha, no se ha solucionado limpiamente. Como que queda un poco de. Un poco de. De los pedazos de lo que estaba ahí antes. Esa es la sensación emocional. Por ejemplo. Uh, a ver, creo que me, necesito un poco de ayuda Por ejemplo, digamos que estaban, estaban uh, Había una pareja Estaban, uh, eran novios Y no Y se separaron ¿Cómo se, se, se separaron? ¿Cómo se, se separan los novios? ¿Sí? ¿Se separan? ¿Rompieron? Ah. ¿Se rompieron? Sí, terminó, ¿Terminó, la, terminó la relación ¿Tú? ajá Ok, terminó la relación y... Eh, entonces ambos, ambos, están, ambos no tenían su, el, el, la personalidad de ambas personas era muy compatible, así que ambos están pensando, ah, qué bueno que nos, que nos rompimos, pero sienten como que... Como que no es... Eh, como que quedó algo y que como que le molesta. <risa> ese, es, ese es mi... <risa> this is my best attempt. <risa> en explicar esta expresión. Ese es el estado emocional de Chip-Chipe. Algo así. Así que profundo? No, no es un dolor. Es como que me da asco. <risa> Okay. Como que estaba comiendo carne y ya terminé de comer y me le los dientes Pero aquí algunos, algunos pedazos de carne se me quedaron atascados entre los dientes okay, bien. Muy difícil de explicar así los, que quizás en la próxima sesión vamos, trataremos de explicarlo mejor Porque ahora eh, en, con la improvisación esto es lo, todo lo que tengo ¿Las chicas entendieron? ¿Sí? A ver, alguien explíqueme la, sens la sensación, entonces. Alguien que haya entendido. En castellano. Cualquier persona. más como algo que no es agradable para ti, uh -huh. como cuando dice que toma el jugo y tiene la menta todavía en la boca, uh -huh. sí es muy desagradable. Es algo que no te gusta como repetirlo. Entonces... Uh... <risa> <risa> no le, le, Lo dejamos en asco. <risa> Ok, mientras estabas eh, investigando esta sensación, eh, eh, llena la evaluación. Um, aquí vamos a terminar con esto, <ríe> hoy, <ríe> con el asco, eh, con el chip chip. -eh, esa es la palabra de hoy. Repitamos todo. Chip chip. Excepto Allison, porque tiene problema de micrófono. Okay, um, <coughs> Apliqué un poco la expresión chip chip, eh. uh. ah, chip chip, mm. ok, esa es una manera de decirlo, ah, chip chip, ah. Eh. Uh. Uh, otra otra forma de decirlo es: dos personas están conversando sobre algo que se quitaron, eh, por ejemplo, un novio, y están diciendo, ah, qué bueno, qué bueno que terminó, ah, ya está. Y después le agrega uno. Chip tunda. Pero, un Pero chip <ríe> ya, repitámoslo. Chum chip Ya repitamoslo. ¿Cuándo es un chip ki tunda. chip? -chipa. Qué bonito Ok. ¿Tienen preguntas sobre la, lo que aprendimos hoy día? No. A ver, um, tenemos, no. tenemos gente nueva hoy, así que hagamos un poco de introducción. Pero empiezan a llenar las, la evaluación. Entonces vaya a este link que está aquí arriba y empieza a llenar la evaluación para la parte de evaluación que es después de la sesión. Uh, después de la sesión hay una segunda página Así que no se olvide de llenar la segunda página Y um, introduzcamos A ver, los nuevos es, Ah, solamente Lorena, ¿no? Eh, Lorena quisiera introducirse Este eh, de, de dónde es eh, cómo, Cuánto tiempo lleva aprendiendo el coreano Por qué le el coreano Y últimamente algo interesante sobre usted Sí, usted <risa> Perdón eh, Bueno Es la primera vez que estoy así en la reunión grupal uh -huh. Pero estaba en el grupo de cacao. Y aprendí a día coreano porque quería cantar canciones en coreano Y la romanización no sirve que ya llevo como casi cuatro años estudiando, pero de una forma un poco este, autodidacta no, no he tenido clases en instituto Estudi Aprendí mucho viendo dramas, escuchando canciones preguntando a personas coreanas que veía por ahí o que encontraba por internet buscando material y recuerdo que hace un tiempo era un poco más difícil encontrar material pero ahora es como que hay por todos lados <ríe> hay, hay, encuentras a alguien que, que quiera aprender coreano entonces ahora ya es un poco más fácil habían páginas para aprender idiomas así que me inscribí en todas las páginas que podía pero así fue mi aprendizaje fue así, saqué un poquito de todos lados Okay, también puede decirnos de dónde es y algo interesante sobre usted Ah, perdón, mi nombre, bueno, mi nombre es Lorena Dávila, soy de Bolivia, vivo en Santa Cruz Y no hay nada interesante sobre mí Ok, gracias, digámosle hola Lorena, hola Lorena Hola Lorena, mucho gusto Hola, bienvenido, eh, bienvenido, Lorena. bienvenido, Lorena Gracias, gracias, chicas Gracias, profe. Abrel es hombre Ay, perdón Es que Abrel no ha hablado, no sé si está aquí sí. sí Es que me estoy riendo de algo Que hace rato Ah, sí, está ahí el portero Hola Abrel <risa> Um, bueno, eso es todo eh, por hoy eh, Yo creo que va a estar un poco en el chat um, Y no se olvide llenar la evaluación <coughs> eh, Y ya, gracias por venir creo que, luego. creo que va a haber una sesión de inglés En el English Audio, así que voy a checar qué onda ahí Y si no pasa nada ahí voy a creo que voy a volver así que. Ok, gracias Gracias